No cambié, solo aprendí a darle a cada persona la misma importancia que me dan a mí. Y un día decidí darle importancia a lo que de verdad la merece, y vaya que me sorprendí al ver que la cantidad de personas que consideraba importantes para mí había disminuido considerablemente. Hoy no solo aprendí a dar la misma importancia que me dan Sino además a quererme un poco Hola Bienvenidos a b Les saluda Ricardo niño Y me complace tenerlos nuevamente por acá Me hace bastante feliz Y me da mucha ilusión Y aprendí y vaya de qué manera. La vida me enseñó que los errores pueden llegar a ser nuestros mejores consejos. Y no exagero. De hecho, estoy muy seguro de ello. La vida es hermosa. Aunque algunas circunstancias nos hagan pensar todo lo contrario. Simplemente lo es. Es bella. Y muy justa. Porque nos demuestra que para vivirla. Debemos aprender, y para aprender los tropellazos son necesarios. Creo que no hay nada, nada en este mundo que nos enseñe más que los errores. Es que claro, incluso de niños no notamos. ¿Qué pasaba cuando no le hacían caso a su mamá? ¿Qué ocurría si te quedabas despierto tan tarde? ¿O hasta tan tarde? ¿Ven? Son errores que nos enseñaron. No temamos tropezar. No temamos equivocarnos en el amor. Porque precisamente de eso se trata la vida. La vida me ha enseñado muchas cosas. Bueno, los tropiezos me han enseñado muchas cosas. He aprendido que... Debo dejar de darle importancia a las personas y o oh, cosas que no lo merecen. Dejar de compararme con los demás. Cada quien libra batallas distintas. Y si bien podemos encontrarnos en el camino, él o ella estará a su tiempo y yo en el mío. Que si te vas a comparar con alguien, sin tan solo ese pensar pasa por tu cabeza compárate con tu versión pasada mira los errores que cometiste e intenta ser mejor mañana aprendí que mientras más escucho más entiendo no todas las bocas llenas de palabras cuentan con conocimiento que no debemos impresionar a nadie y que si de verdad quieres hacer la diferencia no te fijes en las prendas, sino en tu personalidad. Deja que esa hermosa sonrisa hable por ti. Que muchos valores se han perdido. Y que el dinero abre puertas. Sí, pero nada en comparación en... con la educación y el respeto. Que de nada sirve vivir en el futuro si estamos abandonando nuestro presente que no podemos sacar un clavo con otro clavo, porque si lo hacemos, el anterior quedará más clavado, mientras que el nuevo quedará doblado. No utilices a nadie para olvidar, mejor enfócate con elevar tu autoestima, con eso ya lo habrás entendido y superado todo, que si de verdad quieres brillar, debes hacerlo desde el corazón que debemos evitar pensar en que si damos tenemos que recibir en algún momento la vida nos lo va a retribuir debemos estar tranquilos y solo preocuparnos por continuar actuando bien que ella nos enseña especialmente cuando nos sentimos con la soga al cuello que si el gran amor de nuestra vida nos está haciendo daño tal vez sea el gran amor de alguien pero no el nuestro Que hay personas que no saben cómo cuidarnos, pero no tienen el valor de dejarnos ir. Egoístas, les llaman. Que no debemos aferrarnos a nadie, mucho menos a alguien que en lugar de ayudarnos a sonreír solo nos hace llorar. Y no debemos preocuparnos tanto, y mucho menos si alguien se ha ido de nuestra vida porque alguien mejor llegará. Que no todo. El que está a nuestro lado es porque quiere levantarnos. Casi siempre encontramos lobos muy cerca de nosotros. Lobos disfrazados de amigos que dicen apoyarnos cuando en realidad solo esperan que demos un pie en falso para ellos sentirse felices. Que jamás debemos dejar que nuestra pareja se sienta sola a nuestro lado que podemos ser felices con pequeñas cosas, que no hay nada mejor que un te quiero que venga del corazón para cuidar el alma, que nuestros actos hablan cuando estamos con nuestra pareja y lo hacen aún más cuando ésta no nos ve. De estos últimos depende nuestra esencia, que el perdón es necesario si queremos seguir adelante. Al principio será duro, pero si queremos continuar, lo mejor es perdonar y superar. Solo así dejaremos de vivir con rencor. La vida me ha enseñado a agradecer porque hoy estoy vivo. A veces, hay circunstancias que no nos permiten ver lo bonita que es la vida, y es cierto, pero esto solo ocurre cuando estamos un poco fallos de esperanza y confianza. Amigos, la esperanza y la confianza es lo último que se pierde. Piensa que si la vida te colocó ese gran obstáculo en el camino es porque puedes con él. Puedes con él y muchos más. No te permitas dudar. Las puertas se podrán cerrar por un momento, pero no te preocupes. Llegará el día en que todas se abrirán y no sabrás cuál escoger. Y lo mejor es que todas, absolutamente todas, te llevarán a lugares maravillosos, porque es lo que mereces. Tú continúa luchando, vamos, ya pronto comenzarás a notar los frutos de todo tu esfuerzo. Entiendo que quieras tirar la toalla, entiendo que ya no consigues motivos para continuar. Ey, si buscas un motivo en mejor, es que hoy estás vivo, y debes sentirte agradecido porque Dios te ha brindado una nueva oportunidad para ver el sol brillar y de demostrar lo valioso que eres, porque si sí lo eres, nadie es capaz de enfrentarse a las batallas en las que has estado, y mucho menos nadie es capaz de salir victorioso de ellas. ¿Ves esas heridas? Son enseñanzas, es lo que demuestra lo fuerte que eres, no te permitas caer, no permitas que los demás te hagan dudar, llegó el momento de darle importancia a lo que de verdad la merece.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 Adicionalmente te quiero pedir que por favor me regales un buen like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que de esa manera siempre te esté avisando cada que subamos algún video por este medio. Nuevamente muchas gracias por llegar hasta el final, yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Hasta la próxima, querido o querida amiga. Y recuerda, que Dios te bendiga.